Bien, muchísima suerte para todos los apostadores. Previamente se realizaron 10 tres sorteos. Asimismo las bolotas fueron pesadas y verificadas. Recuerden que en todos los puntos o del norte de Santander ustedes podrán enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recargas. Bien, y los números ganadores para hoy son 1, 5, 0. 6. Ganadores con el superpleno 15 06. Ganadores con el pleno 506. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden las citas mañana a las 3 de la tarde. En un nuevo sorteo del motilón la suerte de nuestras raíces. Recuerde siempre es el chance legal. Así generamos